La importancia de la contratación pública para el país es significativa, toda vez que tiene una gran incidencia en las condiciones económicas y sociales. Los últimos años han representado alrededor del 10% del producto interno bruto. Entonces, el cómo se realice la contratación tiene un gran impacto en las condiciones de la economía. Tanto, por ejemplo, por el ahorro de divisas, si hay una mayor contratación o adquisición o compra de bienes o servicios de origen nacional. En cambio, si la contratación es importante eh, con servicios o bienes del exterior, es indudable que, que tendrá que haber mu mucho más salida de, divisa, de divisas. Pero también es significativa eh, en términos de cómo se contrata que está en relación con el nivel de gestión. Porque depende cómo se lleve adelante los procesos de contratación, esto va a permitir alcanzar mejores resultados. Entonces tenemos dos efectos eh, que debe anotar la persona, el funcionario, el profesional que lleva adelante la gestión de la contratación pública.